Hola Alejandro Anders, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Califa? ¿Cómo estás? Bueno, presentando tu nuevo concurso, tu nuevo no, el concurso sí, del Club de Echegoyo en el de ustedes. Sí, exactamente, nuestro concurso, la verdad que muy contento por la gente que ha venido, tuvimos, bueno te lo dije hoy antes de empezar la nota, mandamos un, un cuando se publicó el, el, digamos el afiche por WhatsApp, todos los comentarios fueron buenos, todo el mundo eh, muy contento con el concurso, así que nosotros nuestra expectativa sigue, sigue bien. El concurso que los pescadores estaban esperando, ¿eh? a ver qué, qué novedades había, si había camioneta, había vehículo, había dinero, creo que hay de todo un poco. Hay de todo un poco, hemos intentado incrementar bastante los premios siguiendo el primer premio que es la Toyota, hay un millón de pesos al segundo y 400 mil pesos al tercero, que bueno, es un, es un dinero importante. Sí tenemos obviamente el sorteo entre todos los cripto del auto, y bueno, y tratamos de mantener una entrada lo más económica posible, a los números que se daban. Por ahí la gente nos llamaba y nos decía, pero ¿cómo no saben el número de la entrada? Y realmente se terminó de definir esta semana. O sea, al, al haber tanto movimiento hoy por hoy financiero en el país, eh, se, pone, se ponía difícil. Me parece, y nos pareció que la entrada estaba acorde al concurso. Eh, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe ahora, obviamente. no una pandemia que casi la estamos superando, bueno, gracias a Dios, que arrancaron los concursos, y supongo que ha sido difícil organizar un concurso con un año de inactividad. Sí, fue bastante difícil, te diría. Nosotros tuvimos la suerte del año pasado, del anterior, perdón, al, hace dos años, ya que nos hace el concurso, en la edición 15, en el 2020, en marzo, tuvimos la suerte de tener una gran cantidad de inscriptos, y eso, bueno, nos ayudó a poder pasar esta pandemia bien. La firma Scudoon obviamente eh, nos facilitó mucho el, el tema de tener los autos. Más allá que en agosto tuvo que patentarlo, por una cuestión de que estaban, había que patentarlo porque los vehículos no se podían pasar para el 2022. Pero bueno, está, por ahí es eh, eh, un poco la duda que puede llegar a haber. Está llevando un vehículo cero kilómetros sin rodar, libre de gasto, patentado y tiene todas las garantías y todas las cosas como corresponde de la agencia, de la firma, de todo como, como lo hace Scudoon. ¿no? Una Toyota ganador el segundo se va a llevar un millón de pesos, el tercero se va a llevar mil, 500 mil pesos por pago anticipado y el auto para los que no pescamos nada. Exacto, para, para los como nosotros, Carisma, que generalmente nos puede pasar, pero no, una chance más, una chance más tener eh, el auto a sortear entre todos de inscripto, yo creo que, que es un atractivo importante, es una rifa como cualquier otra y bueno, va a entrar por mil pesos y un auto a sortear entre todos los inscripto. ¿A partir de cuándo va a haber entradas? estimamos que no más de 10 días van a estar en la casa de pesca insisto que, que estuvimos atrasados con el sistema, bueno todos los clubes venían atrasados para, para presentar su concurso así que nosotros creo que en 15 días vamos a estar en, en, en la calle con las entradas y bueno la gente de Mar del Plata que tenemos otro concurso importante en la zona ahí por el, fin, el primer fin de semana de marzo, el 6 de marzo, de 6 horas nada más para venir y ganarse una Toyota, un millón, un auto, hay muchísimos premios Gracias por la nota, toda la suerte para el club de Chigoyen. ¿eh? Bueno, muchas gracias, Califa. Y felicitaciones a vos también, que saliste campeón de, del año acá del club recreativo Chigoyen, participando para el club. Así que bueno, seguimos, seguimos peleando desde Chigoyen acá todos.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 modelo mucho más reforzado con pared más gruesa, con manijas en los laterales de 62 litros este es el mismo modelo que viene con ruedas y una manija amplia, manija los dos costados también porque uno quiere llevarla en alzas y después bueno, también tenemos que ingresó esta semana de la línea de, de, de S-Splash y de Mauri en 30 litros, en 35 litros eh, 30 y en seguridad 50. Sí. y bueno, también tenemos bolsitos térmicos para aquellos que quieren llevar una vianda más chica de la marca Spini, de la marca Polyman eh, bueno, como en eh, también tenemos la marca Amor así que tenemos diferentes opciones en lo que son conservadoras o decir, térmicos En Uruguay, Tulín Guía de Pesca salida de pesca en busca de las grandes taralías azules del Río Negro cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20 el servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y eh, todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles Comunicate al 598 98 27 63 13 o en Instagram Tulín Guía de Pesca.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 Excelentes cantimploras Cactus en varios modelos y colores. Comunícate al teléfono 11 54 31 71 03 o por WhatsApp al 11 67 25 2300. Visita www.loniumpesca.com.ar.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 ¿Se alcanza a ver el faro por allá? Sí, allá se ve el faro. Y, y estamos más o menos a unos 3 kilómetros 4 de el centro de Claromeco. Bueno, lugar de piedras como se ve por todos lados, pero que adentro no hay enganche, ¿no? Es un buen lugar, acá se junta mucha gente, es un buen lugar para pescar. Allí está... Buen Juju, ¿eh? Buen Lindo Juju, ¿vale? Es hermoso, Chucho. Bien, ¿Ah? argentino. A devolverlo. Muy bien, dale.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 En Rincón de Milver, Tigre, el iris, Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731 0705 o al WhatsApp 1522 83 -3831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 Hermoso, chucho. Bueno, vamos a, ir a, a sacar otro. De Corvina, ¿eh? Excelente de Corvina, vinimos la mañana temprano, el mar estaba hermoso, después ido ¿no? dio vuelta bien que se puso y empezó un pique, pique. Es así, el mar es así, no, no, pero digamos, hoy estaba planchado. Ahora por vinero. Por vinero, pero está.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 y después tratar de pescar, adentro, bueno acá estamos aparentemente con una corvinita ¡Apa! desde Mar del Tuyú, haciendo una pequeña variada con el amigo Javier que siempre nos invita ¡Epa! ¡Epa! mirá, mirá que linda corvinita ¡Epa! ahora sí Va mejorando, ya llevamos tres cornitas vamos a ver si seguimos. ¿Y Jorge viene? Bien. Acá Jorge viene con seguro que es una corvina, como tira. Esperemos que sea. Opa. ¿Se enojó? Se enojó, no quiere salir. Mira. ¡No, con el Hermoso Bagrich, Con Tranqui ahí tranqui. Epa. Está enojado mal sí. Metemos acá ah, por ahí. el tema de la, la chuza. A este no le vamos a perdonar la vida <risa> Tiroño lindo no... Sí, tiraba, tiraba lindo vamos, vamos a seguir si tenemos algún otro pique Recién a Javi se le escapó uno lo traía y bueno se le soltó y Javi ¿Sí? bagrecito bueno algo es algo no y sí Acá, está corvina ¿sí? wow. hermosa corvina bueno A ver. a ver si la podemos agarrar para la foto vení para acá ahí está para la fotito espectacular ahí está bonita que linda ¿eh? Bien. por preparar la cámara preparar la cámara para filmar para que la gente vea lo que se hizo con la cañita esta de un metro diez no, parece, ¿viste, ¿viste, esta comida va a ser allí epaa oh que linda corvinita esta si sí. hermosa para el horno preciosa